Sí. bueno gracias cara tate roba iba. el día de hoy no más, vamos a jugar el juego de las monedas la segunda parte del juego de las monedas 15 likes le hago una broma de hermano grande 15 likes le hago una broma de hermano grande ¿Sale? y también este juego de juego de las monedas que vos tenés que a, a, sinchar para que las monedas se queden quietitas mira en twitter eh, que um, si te suscriba a twitter voy a estar regalando una Esto. Una buena sorpresa eh, compré, tuve que comprar otro porque no voy a usar el, el de los opositores. tuve que comprar otro, si, sí, tuve que comprar otro. Voy a estar regalando esto en Twitter, acuérdese, va a, a seguirme, dale, dale, dale, dale, siguenme, sígueme, sigue. Y a seguirme. Voy a dejarlo por aquí. Y la caja sorpresa, que sería esta. Si yo gano, voy a abrirla. La voy a abrir. ¿está? La voy a abrir. Y sería una caja de zapatos de Apple. De, tuve de, que de comprar cosas. Pude comprar algo para ustedes, para el video. Pude comprar algo. sí me salió mucha plata. Mira. Mira, me salió mucha plata. Esta caja sorpresa. Y no empecemos el video, porque eh, hay muchas cosas. Yo soy y Rubio. No soy no y Rubio. Soy Lucas. Lucas. Pues, me llamo Lucas. Ta. Vamos a ver aquí. Tengo esto aquí. la moneda si yo gano 4 veces o 5 y si yo pierdo 3 veces no voy a abrir la caja sorpresa y si yo gano 4 veces voy a abrir la caja a sorpresa empecéme el video porque estamos eso. vamos a empezar. hay cuatro monedas juntas ¿Ven ahí, acá la moneda voy a intentar 3, 2, 1 perdí una vez crack pero la voy a abrir igual la caja a sorpresa ¿Ah? la voy a abrir igual ahí, otra. ¡Uf! Uh, la dejé. Muy bien. Rápido. Sencillo. Uno a uno. Estoy perdiendo una vez, Y ganando una vez. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Qué buco eso! Pero igual. Voy perdiendo dos veces. Voy perdiendo dos veces. Voy perdiendo dos veces. ¿Va? Aquí. Va el segundo. Segunda parte. Vale Tres, dos, uno. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh me gustó este me gustó ¿tá? voy voy empatando 2 2 voy perdiendo las dos veces y voy ganando dos veces 3 2 1 Uf. voy ganando tres veces y voy perdiendo dos veces para que vayan sabiendo vamos a la última si yo pierdo en esta a la mierda. vamos a decir 3 2 mira que la puse la puse muy la cámara muy ahí está 3, 2, 1 uh, La vieron ahí La vieron La vieron ah. La última vez Si pillo de esta no voy a abrir la caja sobre esa ¿ta? Espera, espera un ratito Para que se hace un poquito el tiempo Pero un ratito Por mientras voy a ir No te acuerdes No te acuerdes de cerrar el. No te acuerdes de, de ir a Twitter y sufrirte Si quieres esto Tuve que comprar otro, sí, porque el otro era de los subredditores, los subtitulos que me regalaron. Tuve que comprar otro, sí, ve a subirte, dale, porque estoy haciendo un poco más tiempo para hablar. Ve, vale, ve. Oh, el TikTok todavía no empezó a hacer. TikTok no empezó a hacer todavía. Voy a empezar a hacer. ¿Está? Voy a romper. Vamos a hacer... El último, el último. El último. Viene. Tres, dos, uno. Sí, no más, vamos a abrir la casa presa. Primero primero, sígueme a Twitter, pone jaratati. Va a aparecer un login como esto, va a aparecer esto, yo mi cara va a aparecer con esto. Vamos, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Es esto, miren. Si lo quiere ganar. Para el verano. Si lo quiere ganar. Voy a seguirme. Que voy a estar voy a hacer sumas para que tú las sumes y las pongas vamos voy a dejar de otra aquí voy a abrir y agarrar la caja sorpresa compré cosa para ustedes para abrirla quiero matar la caja sorpresa voy a agrandarla voy a empezar voy a, empezar a agrandar. si la puedo agrandar ahí está bien la agrandé y nomás vamos a abrir la caja sorpresa lo abrimos y nada más chicos aquí también compré un muñeco que esto tuve que comprar otro también tuve que comprar otro uno que tenía eh, que, que compré en tala compré en tala busqué el mapa donde está tala uruguay compré esto está muy bueno y compré libros que no sepa que quiero libros me salieron 25 pesos, un poquito 25 pesos me salieron 25 pesos me salieron libros, a ver, a ver, a ver, a ver. 25 pesos me salieron los libros no hay libros 25 pesos, nada 25 pesos son 3 libros, tuve que comprar 3 libros y el último que la tengo que abrir, porque la compré y rompí la bolsa son guantes tuve que pegar otra de nuevo guantes que serían para mi hermano y si le hago la vereda si a si. bueno. un y cuchillo. a un y cuchillo un un cuchillo necesito un cuchillo cuchillo un cuchillo A ver, un burillo, un burillo, un burillo, ah, guantes, para, para el invierno. Abrimos, ahí está, ahí está, Abrirlo. Abrirlo. abrimos, abrimos, sí. abrimos, abrimos, ahí está el guate miren los guantes, lo voy a meter por arriba ¿tá? miren los guantes, nuevitos, son, nuevitos pero los compré para mostrarse lograr para jugar el juego de las monedas sí, bueno. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, voy a ahora, a ver, a ver, a ver acuérdense si sí, me twitter se me sirve en Twitter ¿Me acuerdas, eh? y no más, así fue todo así fue todo, se acabó este vídeo miren aquí están las cosas que, que compré para mostrárselas ahí está la caja de sorpresa, y está la guantes vayan dejando su like vayan suscribiendo, estamos yendo a los 24 suscriptores, chao me voy, chao chao chao